Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alfaro y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo obtener nuestros ítems, nuestros inmortales en esta página go dotados.com. Nos vamos a nuestro navegador y escribimos go dotados.com y nos va a enviar a esta página. Muy bien, lo que debemos hacer para obtener ítems de esta página es primero loguearnos. Nos dirigimos a este botón verde de la esquina, le damos clic. Y nos enviará a la página de Steam para loguearnos. Ponemos nuestro nombre de usuario, ponemos nuestra contraseña y damos en iniciar sesión. Nos va a mandar la autenticación móvil de Steamward. ¿okay? Nos enviará a nuestro celular. O en su defecto, me parece que también se puede um, enviar al, al correo electrónico. No estoy muy seguro, pero ponemos el código que nos manda. Y una vez puesto el código, nos logueamos en la página. Muy bien, acá ya estamos en la página con el usuario, ¿no? Acá estoy Alfaro Y lo primero que debemos hacer es ir a redeem code. Esta parte de acá, esta pestaña, redeem code, le damos clic. Y en la primera parte, en la primera casilla, le dice referral code, código de referido. Vamos a escribir Alfaro, Ese es el código, muy bien. Escribimos Alfaro, solamente Alfaro, Alfaro Y le damos acá, redeem code, go, clic. A ustedes automáticamente les dará 300, eh, 300 monedas ¿ok? 300 de balance A mí no me da nada, me parece ahí Que ya he puesto un código de referencia Porque yo tengo tiempo en la página Y esto funciona solamente con usuarios nuevos Muy bien chicos, una vez que tenemos nuestros 300 eh, Nuestros 300 de balance acá Lo siguiente que vamos a hacer es ir a Daily Give. no Esta página te regala todos los días se reinicia a las 7 de la noche hora perú esta cantidad de monedas al azar no una vez que le damos acá en open daily go nosotros podemos acceder a, una, a, una de, a uno de estos premios es lógico que a los usuarios nuevos recientes les dé entre 10 y 200 monedas no con el tiempo eh, y subiendo de nivel ustedes ya podrán acceder a estos a estos premios que son de más no muy bien pero para poder acceder a este Daily gift tenemos que seguir unos pasos. El primero es ponerle a nuestro nick, como ustedes pueden ver en el mío, el mío simplemente es Alfaro, ponerle al costado godota2.com. Muy bien, nos vamos a nuestro Steam, abrimos amigos y en esta pestaña para abajo y cambiar nombre de perfil. Por lo general, mi nombre, mi nick está Alfaro, nada más. Quiero cobrar mi saldo, quiero cobrar mi balance, mis monedas del Go Dota 2 Pongo godota2.com, confirmar, cierro esto, clic de nuevo en la página, update as a name, eh, que es el prim la primera opción, okay, y este, se va a actualizar con el Dota eh, 2com El siguiente paso es darle acá, clic de nuevo, y vamos a la parte que dice support, acá, al soporte. Muy bien, esto está en inglés. Para cambiarlo a español, anticlic en, en una parte que esté en blanco y traducir al español. Lo traducimos al español y vamos a esta parte. ¿Cómo canjear el código? Muy bien, tu cuenta necesita al menos 500 horas de juego de Dota 2. ¿Por qué es esto? Hay muchas personas que eh, conocen de estas páginas como GoDota 2 y S money etcétera, u otras páginas donde se intercambian ítems, donde se puede adquirir estos beneficios y se crean cuentas, se crean muchas cuentas y obtienen pues sus su, su, su saldos, sus regalos diarios, de, de manera como si fueran unos bots. Con estas 500 horas la página se da cuenta de que tú eres un usuario frecuente y este, eh, puedes recibir pues estos beneficios. Lo siguiente es de que el, el sistema va a verificar tu actividad en Steam. Es decir que has tenido que jugar una partida recientemente eh, Te juegas tu turbito, qué sé yo, unos, unos eh, 15 minutitos que dura Y entras a la página y has jugado Y entras a la página a hacer estos pasos que te estoy diciendo Muy bien Y después tenemos que poner el perfil de Steam en público Ok, acá nos muestra ¿Cómo hacemos esto? Le damos clic acá, donde dice público está en verde Le damos clic Y nos va a enviar a nuestro perfil de, del Dota, del Steam Ah, Este es el mío, ¿no? Y como pueden ver acá todo está en público, detalles básicos público, el perfil público, lista de amigos en público, inventario, etc. Todo está en público. Es posible que ustedes tengan de, eh, algunos de estos en modo privado, lo único que hacen es eh, le dan clic y lo ponen en modo público, en modo público, etc. Y todo, hasta que todo esté en público. Una vez realizado esto, siguen bajando y, le, y ponen acá, ¿Cómo unirse al código diario? Ok, acá dice, primero se necesita el código de canje. El código de canje es el que ya hemos puesto hace un momento. El Redding Code. Ok, el Redding Code. Este Redding Code acá. Que hemos puesto? Hemos puesto, hemos ingresado al Redding Code y hemos puesto Alfaro, ¿verdad? Disculpen. Alfaro. Muy bien. Y ahí está, Alfaro y Redding Code. Oh, no, muy bien. Ahí, eso ya hemos hecho. Ya. El código de canje ya está cumplido. Únete al grupo de Steam en Go Dota 2. Acá lo han acá lo han traducido literal. Vapor en inglés es Steam, así que lo han traducido eh, de modo literal. Pero nos unimos a ese grupo, ¿ok? Acá Go Dota 2, clic en esa que está resaltado en verde y nos va a enviar al grupo de Steam de la página de Go Dota 2. Acá me sale solamente dejar el grupo porque yo ya pertenezco a él. Pero a ustedes les, les aparecerá unirme, unirme al grupo. Le dan clic en unirse y listo. Muy bien. Eh, una, vez, eh, una vez que ya estén cumplidos todos estos pasos que hemos eh, dicho, poner, repito, repito. Tenemos que poner en el nick, en, en nuestro nick, gow.dota2.com al costado. Tenemos que poner nuestro perfil en público, ¿ok? ok tenemos que en nuestra cuenta haya estado 500 horas de juego mínimo, ¿ok? Y este, que en haber puesto al faro en el redeem code Y este, unirte al grupo de Dota 2 en el Steam Con los pasos que hemos mostrado Muy bien, una vez que hemos cumplido esto Nosotros ya podemos entrar al regalo diario Y podemos girar todos los días, todos los días, esto Así que todos los días vamos a obtener unas monedas de parte de esta página. Vamos a obtener y las vamos a ir ahorrando. Es mi recomendación. Ir ahorrando estas monedas. ¿Por qué? Porque después podemos cambiarlas por ítems que tiene la página. Abrimos, Withdraw, esta parte que dice acá, la abrimos. ¿Ok? Y este, esta, esta parte del Withdraw, de la página es el inventario de ítems que tiene la página. Como podemos ver acá tiene ítems muy bonitos, caros también, ¿no? Eh, la masa de leones de Faceless Void, eh, un pack de Lina, ¿no? Con su Inmortal del Pecho, que es caro, muy bonito. Eh, afecta el ulti, se ve de otro color, me parece. Eh, su arcana, ¿no? Que está con su gema cinética incluso. Etcétera, ítems muy bonitos, ¿no? La Cantusa de Jagger, el pecho del monito, etcétera. Y también los inmortales, ¿no? Que están acá. Legion, Phantom Assassin, The Zeus, etcétera. Legion, muchos, muchos. Todos con su precio, ¿no? Y más abajo están nuestros inmortales, ¿no? Inmortales que no son muy caros. Eh, está 1200, por ejemplo. Un grupo, de, un grupo en la cabeza de, de, de Lion. Eh, un set de legion y un set de queen of pain ¿no? otro eh, está 1320 eh, un mortal de zeus del brazo cositas de jagger un banner de multi kill esto cuando matas muchas veces aparecen colores con multi kill eh, en tu pantalla etcétera eh, podemos ahorrar y eh, obtener estos ítems muy bien eh, pero quiero que se den cuenta de una cosa este es el balance que yo tengo en este momento dice 1190 eh, de balance este balance, acá también, este balance es muy distinto a este Available qué, qué significa Available, qué significa permitido ¿no? este es otro, otro, otro tipo de balance Muy bien. esto es cuánto tengo para cambiar y esto es cuánto te permite la página que cambie, si esto dice cero no voy a poder cambiar nada por más que tenga acá y cómo subo este Available pues jugando Vamos a la parte donde se juega, ok, y acá, esta es la ruleta, muy bien, les mostraré cómo funciona. Acá hay tres colores: el rojo, el verde y el negro. Podemos escoger uno o dos de estos colores. Muy bien, entonces este ustedes pueden ver que acá dice win por 2 acá en el negro dice win por dos y en el verde win por 14. Si yo le puesto al rojo o al negro, me van a dar eh, el doble de lo que yo aposté, dos veces, ¿no? Si le puesto 100, me dará otro 100, 200, ¿no? Igual al negro. Pero si le apuesto al verde, eh, digamos le apuesto 100 monedas al verde, me, me va a dar, y, y gano, ¿no? Y gano, lógicamente, me va a dar 1.400 monedas, ¿no? Porque es por 14, ¿ok? De esta manera funciona esta ruleta. Yo les recomiendo al principio, como dije, no apostar, porque uno tiene que aprender cómo es la mecánica de esto. Porque como todos sabemos, chicos, eh, todo tiene una mecánica en la vida, eh, nada es imperceptible y uno puede eh, no, no, no, no siempre perder, ¿no? <ríe> y bueno, pero esto lo explicaré en próximos videos ya dedicados eh, solamente a la ruleta, ¿no? Puedo hacer un video dedicado solamente a la ruleta, si es que a ustedes les gusta. Eh, les llama la atención Cómo apostar en esto Y cómo eh, No será infalible El método Pero eh, se puede Se puede llegar A adivinar eh, Qué color puede caer Muy bien por, ¿Y cuál es? Eh, ¿Por qué estamos acá? Porque queremos saber Cómo subir este Available Muy bien Esta capacidad de, re, de retiro de la página ¿Cómo lo subimos Sin nosotros perder? Porque apostando Siempre vas a perder En algún momento ¿No? ¿Cómo vamos a subir esa baila y sin perder nuestro balance? Muy bien, una mecánica que les voy a enseñar es: por ejemplo, ponemos en 100, vamos a apostar 100. ¿Ok? Que pase, lo que vamos a hacer es apostarle 100 al rojo y 100 al negro. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en la fila lo que más sale es rojo y negro, ¿no? No hay verde casi. El verde sale muy poco, ¿no? Pero sí llega a salir, ojo, sí, sí llega a salir. Y, y también hay un modo de darse cuenta más o menos cómo es que puede salir. Muy bien, le apostamos 100 al rojo y 100 al verde. Mi balance ha bajado a 990. Este es el tiempo, el rolling, el tiempo que demora en girar la ruleta. Y estos de abajo son los números que han salido. Ok, vamos a ver entonces a cuál cae. Y cayó en el rojo. Muy bien, y no he perdido nada. No he perdido nada. mi balance sigue. 1190 ok voy a probar otra vez al 100 al rojo y 100 al negro ojo yo estoy haciendo esto para que ustedes se den cuenta de esta mecánica muy bien para, para nosotros acre, acrecentar de esta manera nuestra baila nuestra capacidad de, de retirar de la página ok a ver vamos a ver qué es lo que sale y... talan, talan, talan, talan, talan, talan, ¡Uy! Rojo Muy bien, casi verde Muy bien Ojo con esta parte de acá Muy importante Lo que yo acabo de hacer ha sido arriesgado Ha vuelto mi balance a lo normal eh, Pero nuestro... Eh, available Miren ustedes, está acá con, este, con esta cifra Vamos a darle a actualizar Y ha crecido, ¿no? Ha crecido acá Ha crecido Entonces, con esta mecánica nosotros podemos aumentar nuestro abad de la y así poder retirar ítems de acá muy bien entonces es muy peligroso lo que he hecho porque porque no ha salido aún un verde si ustedes pueden ver acá hay rojo negro rojo etcétera ya pero en cualquier momento puede llegar a salir un verde yo les recomiendo y mi recomendación para ustedes es hacer la mecánica que les he mostrado una vez que haya salido un verde porque después de eso es poco probable que salga otro verde seguido Puede ocurrir, pero es muy poco probable. Por eso se apuesta de 100 en 100, etc. ¿no? Eh, ustedes con el uso se van a dar cuenta más o menos cómo funciona. Y esa es la manera correcta de usar esta página. Eh, de, de, de, obtener a, de obtener el available y de obtener el, su balance para poder cambiar, cambiar los ítems. Hay otra manera muy interesante de también re, eh, conseguir ítems acá. Vamos a esta parte que dice Depósito. Esta parte que dice deposit te muestra tu inventario, estos son los ítems que tú tienes todos los ítems que tú tienes estas partes que están sombreadas son ítems que la página no quiere o son muy baratos o simplemente eh, las tienen cantidad y eh, overstock, eh, son, son, son demasiados que tiene y no quiere más pero tiene, tienes otros ítems que sí quiera ¿no? Eh, y tú puedes cambiarlos por ejemplo le das clic acá a este inmortal ¿ok? y le pones en trade, trade le das clic y va a pasar acá una serie de pasitos hasta que te pida una confirmación de tu Steam Mobile, de tu Guard como siempre, ¿no? De tu, eh, entonces tú tienes que aceptar la transacción desde tu celular, desde tu móvil y una vez completado esto recién procede, ¿no? Y se sumarán estos $3,800 que cuesta el ítem a tu balance, a tu, a, en mi caso a los $1,190 que tengo, ¿no? Y con esto... Me puedo ir a, a, a sacar algo, ¿no? De, del inventario de la página. Por ejemplo, yo me aburrí de esta mi arcana de Ruby. Me aburrí. ¿okay? Está a 49.000. Me voy a la, al intercambio. Me aseguro de que tengo la bailable correspondiente, o sea, también 49.000 o más. Y me voy a buscar un ítem que me guste. Quiero cambiarlo, ¿no? Puedo cambiarla por una arcana de Link, de... Lean, de de Crystal Maiden, puedo cambiarle por una de Monkey King o por una de Pooch, ok, etcétera, o otras cositas puedo cambiarle por esta eh, por este hombrito de Windranger, el Fénix, que es muy bonito, ¿no? también si empiezo a jugar con este héroe y me sobrarían 2000 todavía, así que esos 2000 los puedo guardar o los puedo jugar o puedo irme acá a los más. A los de abajo y canjear por uno de estos, ¿no? Miren esto que está 2000, un set de completo de, de tiny no todas sus transformaciones más una un courier no o llevarme este de zeus etcétera bueno en cada uno ya ve ¿no? con lo que le queda con lo que le queda bueno esto ha sido todo en la explicación acerca de esta página si quieren que profundicen más Acerca de esta página, acerca de, de las posibilidades que se puede obtener en la ruleta y una, un par de detallitos más que aún le faltan, me escriben en los comentarios y yo gustosamente haré un video nuevo acerca de OUDOTA2. Tengo pensado hacer videos, los siguientes videos son de ese CS Money. Esta página que no es de apuestas, es de intercambio de ítems, donde tú directamente intercambias tus ítems por otros que hay en la página, ¿no? eh, que tengan el mismo valor, ¿no? o, o dos de tus ítems por uno de acá, etc. ¿no? Y por el trade.gg, que también eh, funciona igual, que son, son páginas de cambio, ¿no? acá puedes encontrar climas o ítems que no consigues en otros lugares. Y bueno, estaré haciendo videos de esto, cada página eh, tiene lo suyo, eh, una es distinta de otra, funcionan de distinta manera y lo estaré explicando en un próximo video. Espero les haya gustado y eh, espero sus comentarios y GG. Muchas gracias.